cuando queremos realizar una búsqueda de imágenes podemos hacerlo desde el propio buscador por ejemplo, en este caso voy a buscar imágenes sobre el volcán Telica, pero, como interesan son las imágenes elijo la opción imágenes o bien, podría haberlo hecho directamente pulsando en el enlace imágenes y realizando allí la búsqueda En ambos casos el resultado es el mismo, pero lo que estoy viendo son imágenes que no tienen una licencia especial, son imágenes genéricas. Si quiero seleccionar exactamente imágenes con un tipo de licencia, debo ir a la opción de búsqueda avanzada y en la sección de derechos de uso elegir las condiciones que quiero que tengan las imágenes localizadas. Veo que en este momento han aparecido una serie de menús, aparte el de tamaño, color, tipo, etcétera, Uno específico para el tipo de licencia. Si yo cambio las condiciones, veo que cambian el tipo de imágenes. Por ejemplo, estas ya no son las mismas. Si vuelvo a cambiarlo nuevamente, veo que aparecen nuevas imágenes como estas de aquí abajo que no estaban. Si en algún momento vuelvo a marcar no filtrado por licencia, desaparecerán todas las opciones de búsqueda avanzada y tendría que volver nuevamente a ella para especificar.